Así que vamos a ver el resultado final Vamos ya 3 2 1 Muy buenas a todos, yo soy Jordi Laurent Y hoy os traigo un vídeo diferente al canal Donde no voy a estar yo simplemente hablando en cámara Sino que voy a estar haciendo dos tests, vale? Que he encontrado en internet Que seguramente os lo dejaré en la descripción por si queréis hacerlo vosotros O lo podéis ir haciendo mientras yo lo voy haciendo Vais poniendo las respuestas que os sale y, y a ver qué nos ha salido a todos, ¿no? Eh, deciros de que si os mola este contenido diferente a, a lo que suelo hacer, más dinámico, pues dejadmelo en los comentarios y si dejáis un pedazo de like, la verdad que se agradece un montón. Bueno, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Vale, pues vamos a empezar el test, eh, como veis es sencillito, pero bueno, me apetece hacer este vídeo, espero que os mole, si os mola ya sabéis dejar un like y dejadme en los comentarios que os gustaría que subiese como próximos vídeos. Recordad que la semana que viene ya empiezo con, los, eh, con el vídeo de una semana haciendo los hábitos que me proponen mis seguidores Entonces estad muy atentos, subiré un vídeo al final de esa semana recopilando todos los días, vale, un poquito de cada día A ver cómo ha ido el progreso haciendo esos hábitos Y bueno, pues nada, vamos a empezar con este test, a ver qué, qué sale, ¿no? Me apetecía hacer este vídeo como, como ya comento, os pregunté por Instagram, si no me sigues en Instagram Seguidme, eh, que por ahí siempre estoy muy activo y os hago encuestas respecto a próximos vídeos Así que bueno, no me enrollo más, vamos a, a, al test Vale, la primera pregunta como veo aquí es ¿Te consideras una persona adaptable a los cambios? A ver, como, como vemos aquí abajo, sí es lo máximo y D es lo mínimo Entonces yo creo que me considero bastante adaptable a los cambios La segunda es ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? A ver, depende mucho en qué pero la verdad que soy una persona que eh, me siento muy capaz de hacer cosas y siempre me gusta estar aprendiendo nuevas cosas, así que me podría por lo menos una B ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo? A ver, depende de qué cosas, sí que es verdad que me apetece te tener yo el control por un decir entonces lo marcaría como una B, sí, una B ¿Tienes facilidad de comunicación? Sí y no, es decir, yo en cámara a lo mejor sí que es más fácil que en persona, pero eh, estoy en progreso, así que bueno, yo me pondría una C, una C estaría bien. ¿Te consideras creativo? La verdad es que me considero muy creativo, o por lo menos siempre intento ser cada vez más, más creativo, así que yo me pondría una vez. Una vez yo creo que estaría bien, tampoco soy la persona súper, súper creativa, pero sí que es verdad que tengo mis toques de creatividad. ¿Afrontas los problemas con optimismo? Depende de qué problemas... Del nivel de esos problemas No sé vosotros, y vosotros también respondiendo Si queréis os dejaré la, el test por debajo Para que lo vayáis, lo vayáis haciendo Pero yo creo que Soy una persona Bueno, sí, una vez Soy optimista, aunque a veces no mucho ¿Tomas la iniciativa ante situaciones complejas Nuevas? Claro, esto es, esto es muy depende, ¿vale? Porque soy una persona, hoy en día, ¿vale? Que eh, si surgen situaciones complejas, si es algo mío las tomo, pero si es algo más grupal es, lo, lo distribuyo mejor, o sea, lo distribuyo más. Entonces a lo mejor yo consideraría una C por aquí, una C si es tema grupal, una B si es tema personal. ¿Tienes predisposición para asumir riesgos? Sí, yo creo que soy una persona que toma riesgos. ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos? La verdad es que aquí no tanto, ¿vale? Pero estoy en trabajo de ello Porque yo soy una persona que le cuesta mucho tener que escribirlo todo y programarlo todo Sino que lo hago un poco según vayan surgiendo las cosas Pero ahora estoy intentando tomar un poco más el control y hacer las cosas bien Que hacerlo por mi propia cuenta no quiere decir que no las esté haciendo bien ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto empr empresarial? Si yo sé que ese proyecto es lo que yo quiero, me va a ir bien ¿Y tiene un futuro? Yo creo que sí No lo arriesgaría a 100% eh, Pero sí que lo haría ¿Te resultaría fácil asignar tareas A los demás? Sí, yo creo que es algo Que, bueno, según como veo que per Las personas que, que, que les Apetece más hacer y en qué Se les puede dar mejor, yo creo que en eso soy bueno Entonces, yo creo que una ¿Sabes trabajar en equipo? Una vez Yo creo que una vez, porque sí que es verdad que Yo en equipo O sea, yo en equipo eh, sé trabajar, ¿vale? Nunca he tenido ningún problema y de hecho, si, como trabajo en equipo, intento que todos hagamos las cosas. Pero sí que es verdad que individualmente me siento más cómodo, pero eh, en equipo trabajo bastante bien, así que una vez. ¿Sabes administrar tus recursos económicos? A ver, no me he dado en el caso de que tenga que administrar mis recursos, estoy aprendiendo para ello. Aún no tengo una edad donde consiga mucho dinero para empezar a a equilibrar las cosas entonces yo creo que me podría uno hacer básicamente porque aún no he tenido la situación en la que he tenido que gestionar mis, mis ingresos económicos y mis recursos económicos así que por experiencia me podrían hacer tienes facilidad para negociar con éxito aquí depende mucho de las del, del de qué cosa hay que negociar pero sí que es verdad que es una persona que no se sé, Tira de impulsos, no se de que si algo me gusta voy a por ello, sino que <ríe> intento hablar un poco qué es ese tema. Muchas veces, cuando me han ofrecido por Instagram unirme a empresas multinivel, sí que es verdad que, aunque sean estafas, por decir, no todas, es verdad que no todas, siempre he querido que esa persona me explique mucho ella antes de yo tener que ir a, un a, a los típicos webinars que te ponen. Entonces, yo creo que sí que sé negociar. Pero por experiencia también me podría una C porque aún no puedo decir que negocia. ¿Planificas de forma rigurosa acciones concretas para el desarrollo de un trabajo o un proyecto? Mm, yo creo que aquí sí que soy una D porque es el tema que os decía antes. Yo no me suelo programar super que tengo que hacer eh, al dedillo, sino que según surja lo voy programando, ¿vale? Sí, pero no lo hago eh, desde un principio tal cual lo he dicho. Entonces yo creo que aquí una D. No creo que sea malo, pero sí que es verdad que a lo mejor hay veces que tengo que cambiar eso. ¿Te planteas los temas con visión de futuro? Eso sí que es verdad, que me planteo las cosas con visión de futuro. Si estoy haciendo una cosa actualmente me tiene que gustar, eh, que me tiene que servir, y tengo que ver que en el futuro me siga sirviendo, entonces yo creo que aquí una A. ¿Cumples los plazos que te fijas para re realizar un trabajo? Yo creo... A ver, ahora os hablo desde experiencia de diseñador, ¿no? Porque ahí es donde sí que tenía que tener un realizar unas tareas eh, concretas en X tiempo, entonces yo como diseñador era una persona que si me decías una hora yo esa hora te la hacía, si tuviese 5 eh, diseños al día los hacía a la hora que me pidiese, entonces yo aquí como mínimo una B, me voy a poner una B por experiencia que tampoco he tenido mucha experiencia, pero bueno esa experiencia que he tenido yo creo que ha sido, he sido una persona que ha tenido eso bastante, bastante bien. Vamos por la 18 de 20, sientes motivación por conseguir objetivos? Una a, totalmente porque yo, cuando tengo un objetivo, es que yo directamente no me pongo un objetivo si no tengo eh, motivación por hacer eso. Entonces, muy raramente voy a poner un objetivo simplemente por ponérmelo. Entonces, una a de primeras. Ya sabéis, ir dejando por los comentarios vuestras respuestas. Si hacéis el test, decidme qué os, qué os va a salir. Nosotros estamos a, a dos de terminar este test. Y bueno, suscríbete y dime si te mola este contenido porque me gustaría saberlo, no sé, me ha gustado hacerlo. Eh, y me gustaría subir cosas también así, ¿no? No solo hablando solo en cámara, sino interactuando un poco con otras cosas. Y recordad que vamos a hacer directos dentro de poco. Así que sígueme en Instagram para entrenarte cuando lo hago. ¿Te consideras profesionalmente bueno en aquello que sabes hacer? Una B. Me voy a poner una B. Simplemente por el hecho de que por experiencia. ya os digo muchas veces por experiencia. Yo aquí me puntería una B. Porque yo creo que sí. Yo creo que soy una persona que cuando se pone profesionalmente a hacer algo. Lo hace bien y lo hace con con conciencia. y por último sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo demanda 100% de hecho muchas veces no me he no me puesto tiempo libre eh, para seguir haciendo cosas de mis proyectos y es algo que no creo que nadie tenga duda en eso cuando a ti algo te gusta o es un trabajo que te, te gusta si te, te encanta hacerlo Muchas veces ni siquiera te piensas en tomar tiempo libre, aunque al final lo vas a tener que hacer porque todo cansa, ¿no? Aunque hagas muchas horas de lo mismo, al final te vas a cansar. Un tiempo libre siempre es recomendable, os lo recomiendo un montón. Pero si tengo que sacrificar tiempo libre por seguir haciendo lo que me gusta y llegar más lejos, lo voy a hacer sin duda. Y bueno, por lo que veo me he puesto más o menos muy igual una única D, que ha sido la de... Que si me planifico rigorosamente las cosas Los demás, bueno, A, B, C Más o menos, así que vamos a ver El resultado final Vamos allá, 3 2, 1 De 30 a 59 puntos en principio, reúnes bastante de las características adecuadas para ser un buen emprendedor. No obstante, hay ciertos puntos en los que distas un poco de serlo. Deberías analizar tus puntos débiles y marcarte una serie de acciones concretas para mejorarlos en un plazo determinado de tiempo. Yo creo que eh, esta respuesta es bastante lo que soy yo, porque sí que es verdad que yo tengo eh, eso de que no me solo planear súper las cosas que hago, aunque ya os digo que yo no creo que eso sea una faceta súper importante Al final cada uno es como es, ¿no? Pero no creo que sea una faceta súper importante como para ser emprendedores No sé qué os habrá dado a vosotros eh, Bueno, yo este test, la verdad que no, no lo hacía para saber si era un buen emprendedor o no Sino para traeros contenido Y además para enseñaros esto, para si queréis hacerlo vosotros también Y bueno, por lo que veo, oye Sí que, sí que tiene razón, no soy una persona que, que me haga las cosas muy concretamente y mejorarnos siempre es una opción viable, así que bueno, nos llevamos una lección de aquí. Eh, que si te ha gustado el vídeo y quieres ver la segunda parte, deja un pedazo de like, que si veo unos 20 likes voy a subir la próxima parte, que es el segundo test que he hecho del emprendedor. Se acaba el vídeo por aquí, pero te dejo un par de vídeos por aquí, y por aquí, por aquí, para que los vayas viendo. Me despido, nos vemos el próximo día. Adiós.